Hola. Para hacer el signo del céntimo tan solo tienes que mantener pulsada la tecla de Alt, sí, la que está entre el espacio y la tecla de Windows, mientras tecleas los números 0162. Al soltar Alt, se introduce el carácter. Para saber más símbolos y todas las novedades de Windows suscríbase. Dale Like. Gracias por su visita.